Hola a todos y todas, soy Alcef Pro y hoy nos vamos al Salón del Cómic de Valencia. Pues nada, ya estamos de camino al Salón del Cómic de Valencia. Vamos a ver si vemos a Paco Roca, a David Rubín, a Nuria Tamarit. Y nada, en un poco menos de una horita estamos allí. Hasta luego. Hemos pues llegado y vamos para adentro. tenemos toda la zona que hay con artistas para dibujos, eh, chapas, eh, artistas originales. Y ya por allá están las zonas de las editoriales. Cosas buenas, pues, aquí estamos en el stand principal donde hacen todas las presentaciones. Y aquí está toda la zona de mostrar. Y... y ahora se va a ver cuál de las portadas del juego de David Berguín va a salir ganadora. Ahí. Isaías Escudero Montón, Cristian Sojón Carucho, Fede Carroza Real, Miguel Dobón González. Pues nada, aquí estamos con Bab y nada, lo he conocido personalmente que no lo conocíais, es un honor. Hola bien gente, eh, un abrazo enorme, qué bien estamos aquí en Valencia! Valencia. hoy. Oh, hasta luego. Adiós. Adiós. Aquí tenemos a Torres firmando unos libros. Tenemos aquí también a la autora de Hierba y La Espera firmando. a Rubén Pellejero haciendo un dibujito pues nada estamos aquí con Jape hola Jape saludos y espero que te lo pases muy bien dibujando con el chelito Bueno, eh, enhorabuena por el premio. Porque está así ahora, ¿no? Sí, a No lo he leído todavía, pero me han dado muy buenas referencias y ya que estaba aquí dijo, pues voy a conocer a Paula y a que me y a disfrutar. Espero que sí, espero que sí que esas antiguas antiguas antiguas antiguas Pues ahora estoy trabajando con el editorial que la allí con eh, mis sobrepujas Sí, es que no he visto la portada Sí, las vieron hoyas Muchas ¿no? eh, gracias a la gente, muy llena de encantada bailar Gracias Gracias. cuando me la acabé de leer, ah. en Twitter, sí, sí. al ¡Oh, vale! Y el Porque de, de tratamiento de, de eso de, de la transigencia oh, dieta. ¡Oh, muchas gracias! Esa es la que Iba siguiendo la, la imagen. ¿Cómo es lo que? Pues mira, ¿eh? eso al final es todo Exacto. Este libro no ocurre bien, ¿eh? este libro tiene libro de 500 páginas todos ¿eh? bueno, 40, años, de, que, entre años? Pues, en los si no en el la vuelta, estuve en el libro y todo, ves, ves, desde el cuantilibro interior, lo de comentarios míos, conceptos míos, todo, el la que genere que, que, que, que, que para poner llevar a cabo el libro y está con la Sí, que es algo bien, si se hubiera sacado un papel, una pasta, me regalé. Así la busco, ¿eh?, por tanto como no tú, es ¿sí una pasada. Cuando puedo, cuando puedo, porque ya tengo mucho trabajo. Aquí está bien, vaya. Bueno, pues ya está, ya nos vamos. Hemos conseguido un dibujito y la firma de David Rubin, además de conocerlo. Eh, Super majo, me ha encantado, hemos hablado un rato. También hemos conseguido eh, hablar con Paula Chesser del de duelo. Eh, no lo he leído, pero ya se lo he dicho a ella, que seguro que le, le saco ese punto educativo que me gusta sacar de los cómics, y nada, ver, me ha encantado. Eh, lo recomiendo totalmente, venir a, a la, al Salón del Cómic de Valencia, me he encontrado con gente conocida, ya lo veréis, y nada, hasta la próxima, adiós.